Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí presencialmente y a los que estáis a través de las redes. Bueno, Hoy venimos, Suso Domínguez, nuestro número dos en la candidatura y yo misma, a hacer denuncia de una situación que venimos reflejando... ...y que estamos constatando desde el principio del mandato. Hablamos de la opacidad en las cuentas de Zaragoza Cultural. Desde el principio del mandato, como os decía, tanto el sector cultural, es decir, la sociedad civil en el Consejo de Cultura ha reclamado tener información del presupuesto y de su ejecución... Tanto en el seno de Zaragoza Cultural, a través de los consejeros y consejeras, se ha solicitado eh, tener estas cuentas. De hecho, hace menos de 15 días se llevó a cabo un consejo extraordinario a solicitud del tercio de concejales, en este caso de las formaciones de izquierdas, como en la comisión, que mañana en concreto va a ser la última que vamos a tener de este mandato, hemos reclamado una información desglosada por programas y por proyectos. Hago aquí el acento porque lo que hemos tenido es una hoja Excel de ingresos y gastos, donde para los que aquellos que no lo conozcáis, Zaragoza Cultural es una sociedad de capital 100% municipal y, por lo tanto, hay una transferencia, digamos, del de ayuntamiento matriz. Es decir, del ayuntamiento directamente se hace una transferencia. Esto a nosotros no nos vale. Nosotros creemos que en pleno siglo XXI y teniendo en cuenta todas las leyes de transparencia que hay tanto a nivel estatal como autonómico, es de recibo que los representantes públicos, así como la sociedad civil y el sector cultural tenga acceso a este desglose por programas y por proyectos. Eh, en concreto, nosotros aquí hacemos la denuncia de que desde enero de 2022, em, perdón, enero de 2023, hemos solicitado las cuentas de esta sociedad desglosadas del ejercicio 2022, solicitamos en el 23 las cuentas del 2022 y todavía no las hemos tenido desglosadas por programas y por proyectos. Por lo tanto, además, lo que nosotros queremos plantear es que, eh, como nos ha ocurrido en otras ocasiones, como formación, como Zaragoza en Común, estamos señalando cuestiones que, además, ya han sido también ratificadas por la intervención municipal. Estamos hablando de la intervención municipal, que eh, es un órgano ...constatado y que tiene la función de hacer una intervención sobre las cuentas de todo el ayuntamiento... ...ya sean sociedades, patronatos o la propia actividad de las diferentes áreas. Eh, como os decía, en el año 2022 este informe de intervención municipal ya dijo que había una nula información en la página de Zaragoza Cultural... En materia presupuestaria estamos hablando. También hablaba de que había poca información en cuanto a cómo se habían cubierto determinadas plazas de empleo en dicha sociedad. Y, además, hacía referencia a algo que en comisiones hemos sacado adelante y también en, en alguna moción plenaria, eh, del abuso de los contratos de patrocinio, que, como todos y todas sabéis, son unos contratos que permite la ley de contratación, pero que no tienen, digamos, los controles técnicos y no están sujetos a esa fiscalización como los convenios y subvenciones, algo que el Tribunal Superior de Justicia ya ha tenido sentencias que declaran que podían ser fraudulentos. Así que mmm, nosotros estamos planteando que esta serie de, de situaciones nos llevan a eh, plantear esta opacidad en esta sociedad zaragoza cultural, que además, como os decimos, hay informes de intervención que ya ponen reparos y, como sabéis, en otras ocasiones ha ocurrido que la Cámara de Cuentas también ha incidido en que en sociedades y patronatos municipales, como el Patronato de, de Bibliotecas Municipales y el propio Instituto Municipal de Empleo, el IMEFED, han tenido también que pasar por esta Cámara de Cuentas. Creemos que si la, el mandato durara eh, cinco o seis meses más, nos encontraríamos con algún informe de la Cámara de Cuentas en este sentido. Y, por último, antes de darle la palabra a mi compañero Suso Domínguez... Decir que casualmente hemos estado siendo insistentes a la hora de tener información sobre determinados comisariados que se han producido en exposiciones tan importantes como la de Zuloaga Goya y Aragón, La fuerza del carácter, que todavía a fecha de hoy no hemos podido tener los datos concretos de cuánto ha costado esa labor de comisariado y estamos pendientes también de recibir la información con relación a la actual exposición que hay en la lonja de Goya, Yo soy Goya. Así que ya le doy la palabra a mi compañero Suso. Porque eh, este caso que estamos planteando de Zaragoza Cultural... Eh, los, no, no es más que un síntoma de algo más, mucho más profundo, no es más que un caso eh, dentro de un proceso de involución en las políticas de transparencia que se está percibiendo durante estos últimos cuatro años ¿no? eh, recordar que la transparencia además no es un fin de sí mismo, sino que es, es un mecanismo fundamental para la prevención de la corrupción es decir, si no hay transparencia es imposible que haya confianza en las instituciones y se abre la puerta a que haya eh, más eh, corrupción, y en este sentido además entendemos que, ...que como hemos venido denunciando y como ha sido la prioridad de Zaragoza en común durante estos cuatro años de detectar todo esto... ...se está utilizando las sociedades y los patronatos eh, que tienen unos controles más laxos como una especie de gatera... ...por la que meter, eh, bueno, pues poder hacer las cosas, meter eh, medidas ideológicas con poco control, con poca transparencia... ¿Mm? Y nos remitimos a, a todos los ejemplos que hemos venido denunciando a lo largo de estos cuatro años. Nos remitimos a, a Zaragoza Vivienda, en que ha habido procesos de licitaciones muy sospechosos, eh, que incluso el último hemos tenido que llevar a Fiscalía. Eh, estamos hablando de Zaragoza de Dinámica, donde ha habido problemas con la contratación de personal. Estamos hablando del patronato de educación, cuyas subvenciones a la escuela privada concertada ya cuestionamos hace unos meses y que hace poco la propia Cámara de Cuentas de Aragón eh, cuestionó su gestión por falta de claridad. Y estamos hablando este último caso de, de Zaragoza Cultural, en el que, como bien decía Luisa, eh, desde el 13 de enero se han solicitado las cuentas relativas al año 2022, es decir, de hace más de tres meses, estamos a punto de terminar la legislatura y aún no tenemos esas cuentas para poder realizar nuestra tarea de control. En resumen, pensamos que el próximo gobierno que entre en esta institución va a tener un gran trabajo, eh, va a tener que levantar muchas alfombras, abrir muchos cajones y buscar en muchas esquinas para dar luz a todo lo que está pasando y que lamentablemente pensamos que no es más que la punta del iceberg de, de problemas mucho más amplios. Muy bien, muchas gracias. Uso. Bueno, como resumen, deciros que lo único que estamos pidiendo es que se dé cumplimiento la ley de transparencia. La ley de transparencia que en la nota de prensa que os hemos dejado en sus diferentes artículos explica que las sociedades que tienen capital en un 50% de carácter municipal, público, deberían dar cuenta de esta información. ¿vale? Entonces, nosotros creemos que ya con esto sería suficiente para que el equipo de gobierno nos diese la información que hemos solicitado en varias ocasiones. Y segundo que el equipo de gobierno se defiende diciendo que ya nos da una hoja excel de ingresos y gastos. Nosotros volvemos a poner encima de la mesa que esto no es transparencia. Nosotros pedimos el presupuesto detallado y desglosado por actividades y por programas, porque de esta manera tendríamos nosotros como responsables políticos, pero la ciudadanía y sobre todo el sector cultural, cualquier persona podría acceder a través de la página web a las diferentes ejecuciones y concesiones por ejemplo, de estos contratos de patrocinio que hemos dicho que ya se ponían en cuestión por parte de alguna sentencia del TSJ, o hacer un seguimiento simplemente de dónde va el dinero de todos y de todas. Así que con esto creemos que ya hemos hecho la labor que teníamos que hacer de denuncia. Mañana en comisión vamos a plantear también este tema. Y vuelvo a decir que aquí tenemos el documento de enero de 2023 en que solicitamos información con relación al ejercicio 22 y evidentemente nos parece que esto. Es algo que, cuando menos, es opaco. Así que, si tenéis alguna pregunta, estaremos encantadas. Sí, no sé si esperan recibir mañana información al respecto sobre esto, en caso de, de que no, que se plantean. Si recibiéramos mañana información de esto, nos parecería bien, porque nunca es tarde si la dicha es buena, pero no nos parecería correcto, porque volvemos a decir que el anterior Consejo de Cultura, que fue el último... En el previo, eh, los eh, responsables de la mesa de coordinación que representan a todas las artes escénicas dieron un plante al equipo de gobierno porque precisamente no se les había detallado las cuentas de manera explícita. Entonces, no solamente es nuestra función como responsables públicos, sino sobre todo es que el sector cultural tiene derecho a saber y tener información Previa del presupuesto, que esto no ha ocurrido nunca, porque siempre se nos dice que el Consejo de Cultura es consultivo. Claro, es consultivo, pero tiene derecho a no ser un convidado de piedra, porque precisamente en la pandemia, que a algunos se nos olvida, el sector cultural dio todo lo que pudo y más para que nuestra ciudad, a través de la cultura, tuviera opciones en esa situación tan terrible que vivimos. Y, y segundo, porque creemos que, que no puede ser que un sector cultural como tan potente esté siendo de esta manera ninguneado. Si mañana tenemos la información, nos alegraremos parcialmente, creemos que la labor de oposición tiene sus frutos y si no la conseguimos, pues tomaremos medidas. Claro, lógicamente, esta es una situación que nos parece tremenda porque todo el mundo plantea que no se debe judicializar la política, pero lógicamente nosotros pues tenemos que tomar medidas para poder defender lo que, que nos consideramos que es la, el buen, la buena utilización del dinero público. Muy bien.